Cuando hablamos de evolucionar, no solamente hablamos de cambiar nuestra imagen corporativa, también hablamos de cambiar nuestro posicionamiento. Por eso, al celebrar nuestro quinto aniversario al aire, presentamos nuestro nuevo logotipo. Geek desde 2013, nuestra ventana puritaria en Brasil y en América Latina.